¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Muy contento de la cantidad de gente que te, va, que te va mirando y que va siguiendo, porque el cine está vigente, es, es como el diario el cine, la gente le gusta el cine. Contanos, ¿de qué ibas a hablar? ¿Qué, ¿De qué se trata el asunto? Bueno, hoy vamos a hablar de una peli eh, local que se llama Los Rayos. Ah, mira. Es... Es una peli de hurlingham de un director y guionista que la guionó con otro chico que no recuerdo en este momento el nombre pero el director se llama eh, Nicolás Taconi, y es de acá de Burlingham Este chico hizo esta peli, Los rayos, que la, la está filmando más o menos hace tres años y la, la, la estrenaron ahora, el mes pasado creo y hizo otra peli que se llama Aires de Chacarera. No, Aire de Chacarera. Eh, que es anterior, que luego les cuento. Pero bueno, esta peli eh, cuenta más o menos la historia. Digo más o menos porque eh, habla del rock en Urlingham. Y empieza antes de Sumo. Y termina luego de Sumo. Entonces. Eh, no, no es una peli de sumo sino es una peli local muy, muy de Burlingame. Eh, es en, tremendamente entrañable es hermosa, muy linda peli eh, y es, es de acá eh, y además nos toca a todos y a todas porque eh, está el tren todo el tiempo los sonidos de Burlingame. Eh, bueno, la chicharra del tren, el tren pasando, eh, la noche, la estación, la estación la, eh, las dos, ¿no? La, bueno. Eh, bueno, un poco la, la de, de Burlingame sí está, la estación del San Martín. No está de eh, Rubén Darío, pero sí las cercanías. Y, y bueno, se escuchan los dos trenes. Eh, y, y bueno, y es como eh, las Movie Road son las pelis que ocurren eh, arriba de algo que tiene ruedas y esto eh, esta peli dijeron un meari rojo esos rojos de, de fibra de vidrio entonces eh, van recorriendo en el meari urlino eh, fantástica fantástica la idea fantástica los climas que se crean eh, bueno. es invierno eh, y mucha música empieza la peli con un eh, un coleccionista de música que se dedicaba a grabar, iba a las salas de ensayo y grababa y tiene todo música de lo que se ocurre y saca así y pone y es una delicia, lo que ponga es divino, bueno. Así que no se la pierdan, se llaman los rayos. Y, y bueno, y en este clima así muy intimista, porque es una peli esto, pausada, demorada, como va creando los climas de, de, de la música, de, de lo que sintieron los músicos, ¿no? De lo que sentía. Eh, porque bueno, empieza en los 70. Y en los 70, bueno, estábamos en dictadura, entonces bueno, viene después el destape, post dicta, dictadura. Entonces primero, ser, ser rockero, en los 70 era tremendo, o sea, perseguidos por todos lados. Y luego eh, bueno, el destape, ¿no? Y, y, pero también la sociedad seguía siendo bastante pacata, entonces eh, ser rockero nunca fue fácil, digamos, siempre había que conseguir los medios para vivir ¿no? y para tener todos los equipos de música que, que salen caros y poder, poder dedicarse a tocar y no tener que salir a trabajar porque se necesitan muchas horas de ensayo y, y de creación y de, y de, de todo eso. Y que, eh, bueno, todos los prejuicios ¿no? que, que, hay en, que hay en la sociedad con respecto a la gente que se dedica al arte. Pero, pero bueno, hermosa. ¿no? Uno podría decir una historia de Urlinga. Total, total, total. La pregunta se pregunta, la peli se pregunta todo el tiempo. La, la pregunta que la recorre es: ¿por qué acá? ¿por qué en ese momento? Y bueno, eh, no porque todos dijeron, bueno, llegó Luca a un lugar, que no, no llegó cualquier persona, llegó Luca a Prodan pero había un germen acá, o sea estaban pasando cosas, o sea, había, había tipos que, que estaban movilizados con la música, que se compraban instrumentos, que se juntaban en, en los garages, en, la, en, las, en los sótanos, en los living de las casas, chicos, madres que y padres que ponían la casa para que los chicos vayan, se junten, eh, contaban, bueno había un vinilo y tal, llegaba con un vinilo de, de no sé dónde y todos a escuchar ese vinilo en un lugar Juntarse y escucharlo una vez y otra vez, eh, que no es lo mismo que ahora que pones eh, YouTube y eh, puedes escuchar lo que se te cante. Y bueno, un poco también dicen que, que eso, de, al no tener tanta influencia, como que dio una, una personalidad muy, muy particular y muy propia de, de, de los músicos locales. Y bueno, con todas esas contras eh, Igual Se dedicaron a, a, a la música Y a crear, bueno, y acá Y, y también en Palomar, ¿no? Porque por los mollo eran de Palomar Entonces, bueno, estaban también los de Palomar Está también eh, Superman Troglio Que también es de, es de, es de San Martín y, y bueno Pero bueno, todo pasó acá en el oeste y, y bueno, entonces dicen que Había como pequeñas células Lo que cuenta la peli, que había pequeñas células Que bueno, que llegó... Luca y, y, y como que lo aglutinó eso. Y luego, eh, los músicos que, que de ahora, ¿no? Que, o sea, los, que, los que inmediatamente llegaron luego, bueno, las pelotas divididas, y después también otros músicos, que, bueno, vean la peli, los van a, si no los conocen los van a conocer en la peli, que eh, que bueno, eh, siguen ahora tocando y los podés encontrar acá y puedes ir a verlos a lugares que tocan impresionantemente bien, eh, componen, así que eh, también es una tarea para, para hacer eh, ir a ver a esos músicos y, y disfrutarlos y apoyarlos también porque no, no es fácil ser eh, vivir del arte, pero, pero son muy grosos. Decían, eh, Luca, bueno, ¿andaba, salió por ahí descalzo? Y era, era luz, era, era, iluminaba todo por donde estaba y vos te podías poner en patas si no, o sea, no quedabas, quedabas muy ridícula y Luca podía hacer lo que no, se le cantaba y era como, totalmente. él estaba ahí, era una presencia que, eh, y sí, y, y, y necesitábamos todas y todos, y creo que él también, porque... Eh, él tuvo una formación muy estricta también, o sea, fue un, un, un colegio tremendo de, de casi pupilo, sí. eh, o sea, mucha, mucha cultura, tenía muy zarpado su, eh, padre, pero... su padre que era bravísimo. Sí, entonces, eh, o sea, creo que sí, o sea, es como todo, viste, como que la, las partes se, se juntan cuando se unen y, y cada quien pone lo suyo. Eh, él necesitaba por ahí también encontrar eh, personas como él. Porque bueno. yo también, el otro día hablando de, de la peli, decía: bueno, ¿qué, ¿qué tenían en común todos estos músicos? Eran, o sea, si vos, cuando vos ves la peli, les ves la mirada, la, los, los gestos. Eh, tiene, todos tienen a, a, a, un, una sensibilidad muy particular. Y, y es eso para mí. Y, y lo volcaron en la música. Y ese es, ahí está, o sea, como eh, cristalizaron un montón de, de, de seres, de personas magníficas que se juntaron y, y bueno, y, y dieron esto. Y en relación a, a esta peli, esta aire de Chacarera es también de Nicolás Taconi, que es previa y es sobre el abuelo de Diego Arnedo. Eh, Diego Arnedo eh, claro. Entonces, el abuelo, era tremendo pianista de, de Chacarera. Vine a Santiago del Estero. Entonces, otra road movie, esta pasa en un motorhome, se van dos, dos Armedo a eh, recorrer Santiago del Estero buscando eh, a ese abuelo, que, que lo vivieron no mucho, porque eran chicos, pero bueno, son saben todos tocar el bombo, y, y bueno, recorren lugares donde se baila Chacarera. Yo tengo una amiga um, santiagueña que bailamos Chacarera cuando escuchamos Chacarera, es fantástico. Y que, que creo que no la veo la peli, que, se lo tengo que decir. Y bueno, hermosa, hermosa. Y, y en un momento de, de, de aire de Chacarera, está Dio Arnedo con el bajo y, y, gol y haciendo percusión que, que le llega del bombo. Y es fantástico. o sea y a, y ahí te das cuenta cómo todo tiene que ver con todo. <ríe> eh, es, o sea, viene Luca con ese sonido de allá inglés y acá viene todo lo de adentro, el, el, el, la chacarera, el bombo y bueno, esas fusiones eh, fabulosas que, que, que, bueno, que dan esta música que, que tenemos que escuchar más. <ríe> si no escuchan, escuchen Sumo Divididos y las pelotas más y todos los músicos locales también y, to, y todas las y todas las bandas que hay en que en Urlingham y que uno eh, en lo en lo particular yo no tengo nada que decir porque lo único que tengo que decir es gracias por lo que uno ha disfrutado ¿no? por lo que uno ha disfrutado en distintos lugares no cuando hablábamos el otro día con Rafa en distintos lados de Hurlingham sí. en aquella época en la que podíamos estar todos juntos ¿no? Este, eh, que podíamos estar sentados tomando una cerveza un vino esperando ahí el chori peleando si prendieron la parrilla y mientras tanto una banda terrible tremendo tocando tremendo no, hay mucho Todo el mundo músico en la... mucho músico en Hurlingham mucho músico en Hurlingham es lo que vos decías a mí me ha pasado de ir caminando este eh, por Urlingham, por el centro de por distintos lados, haciendo cosas en verano, y vas escuchando cada tanto eh, baterías, eh, saxofones, guitarras, chicos que están recién empezando, porque uno lo quiere matar, ¿viste? una batería sin ritmo es ruido. Pero vas escuchando eso por todas las casas, y es lindísimo. Aparte, Hurlingham tiene, tiene fama eh, regional, Continental y mundial de rock and roll. Y mundial. A mí me pasó una anécdota hablando con una familia montevideana que estoy charlando y viene el hijo, no me conoce. Entonces me dice, ¿vos dónde vivís? Yo le digo, vivo en Hurlingham, y el tipo me dice, ¡Faa! En han dividido, las pelotas, ¡Qué suerte que tenés! ¿Ves, papá? Dice, tenemos que ir a vivir ahí, dice tienen rock and roll, tienen esto. Yo decía, claro, como allá tienen canto, hombre, que todavía el otro, decía el tipo decía, ¡No, pero Hurlingham es fantástico la música que genera! El tipo en Montevideo no estaba loco, estaba sacado. Bueno, cuando las bandas de Hurlingham van a Montevideo este hacen estragos, ¿no? Así bueno, que yo que, tengo unas amigas eso, que vivían acá eh. sorprendió, de lo que es el lugar, ¿no? Que para nosotros te decía es chiquitito, te dije, ¡Fa! Dicen <risas> ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eh, eh, ¿Y esta... cómo es que se llama el director? Recordame el, el nombre del director de Nicolás Taconi Nicolás ¿Él está viviendo acá? ¿Está viviendo en, en otra localidad? ¿Está viviendo en otra provincia? Sí, pero ahora no está, no está viviendo actualmente acá Está bien pero vivió toda su vida acá y es amigo de todas estas esta, esta claro, sí, sí. Eh, ah, de todos esos vagos largar la guitarrita poeta a trabajar nene <risa> <risa> qué bárbaro Graciela te agradecemos mucho este este momento eh, hablar de una película de Hurlingham hablado no solamente de una película de Urlingam como yo le dije que también salió este promocionada y con notas en todos los medios este nacionales ¿Qué le va a hacer? Es así, como yo siempre digo Hurlingham tiene muchas cosas que otros envidiarían Músicos Jugadores y deportistas Músicos que los conoce todo el mundo Deportistas, campeones mundiales Campeones Panamericanos Ahora hay dos futbolistas de Hurlingham De Morris que están en las Olimpiadas Hurlingham es un lugar especial ella nos ha, nos ha comentado esta película de algo tan rico que es para nosotros el rock and roll, algo que tanto nos gusta, que bueno, gracias Graciela, despedite de tu gente. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego gente, nos vemos la semana que Bye. viene.